Está de aquí el la... la sí, es está la caja sí, sí. me yo me, sí, sí. me, me recojo, lo lo No, no vayas, wey cuántos son esa puta ah, sí. en el agua,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 No ¿qué <laughs> <that> <laughs> <Never mind. laughs>